El cruce de los Andes se promete como un desafío muy grande en lo físico y en lo mental, eh, pero tengo mucha ganas de hacerlo y siento que va a ser una experiencia inolvidable. La experiencia de hacer esta travesía, yo pienso que debe ser algo que no, no me ha pasado nunca en, en mí mismo y en mi cuerpo, ¿no es cierto? En mi mente. La cordillera de los Andes y la montaña en sí es algo como un lugar mágico, es como la libertad. Basta que estés un día solo a caballo por la montaña que son años y años de terapia. O sea, no es por comparar, pero es una, es una sensación personal eh, que se vive muy, muy profundamente. Pasar por esos lados eh, es sinceramente un desafío muy grande. Le dan la vida a tu caballo. Eso para mí tiene un valor impresionante. Yo pienso que debe ser algo fuera de lo común. Que para mí esta experiencia va a ser un sueño, un desafío que voy a hacer realidad. Es un desafío personal. Eh, es como cuando uno corre una maratón que en realidad no corre para los otros, corre para uno mismo y se desafía uno mismo. Quiero saber hasta dónde puedo llegar. Es como indicarle a mi pueblo, a mi gente, a mis amigos que es para hacerlo, puede ser la gente normal. Lo bueno es que uno va en un, con un grupo en el que eh, todos somos uno, entonces seguramente si yo hay algo que no sé o no puedo va a haber alguien que me lo va a enseñar, me lo va a explicar o me va a acompañar. Eh, y uno se enriquece con eso. Es una experiencia irrepetible, se puede contar, pero nos... me parece que es algo que, se... que hay que vivirlo. Esto es un gran sueño para mí, sentir que somos parte de esa historia.